luego de que la Procuraduría General de la República excluyera a 8 de los 14 implicados en el caso de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. El vocero de frente amplio de lucha popular Falco en esta ciudad, Raúl Monegro, llamó al pueblo a unificarse para exigir que se haga justicia. Nosotros entendemos que el pueblo debe responderle a esa complicidad de la Procuraduría y del presidente Danilo Medina con la corrupción, ...y la impunidad movilizado en la calle. Nosotros entendemos que en los próximos días... ...el Movimiento Verde irá a la calle... ...a protestar, a seguir, a seguir exigiendo... Que todos los que hayan sido eh, sobornados y hayan sido de esa mafia de Odebre vayan a la cárcel. Creemos que eso es un paso para que la impunidad reine, para ir eh, limpiando gente y sacando más gente de ese expediente. El dirigente popular dijo que este caso es una evidencia de que en el gobierno predominan las vacas sagradas. No hay una, hay, hay, hay cientos de vacas sagradas. Este gobierno por donde quieras que tú lo miras es corrupción, este gobierno por donde quiera que tú lo miras es impunidad. Por eso ha, se ha brindado que eh, con las alta cortes, con la justicia, han puesto su gente para que le garantice que ellos no vayan a la cárcel cuando le roben el dinero a este pueblo. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.